Buenos estás en la aire. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medio Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en la oficina central del Grupo Muné, donde cientos de personas han venido a protestar la mañana de este miércoles debido al supuesto fraude que afecta a cientos y cientos de familias en esta región. Para hablar más detalladamente de este caso, es, estaremos conversando con el doctor Luis Elías esmurdo Buen día, doctor. En vivo para el canal 10 de Telenor, el programa de mañana. Buen día, buen día. un placer para mí estar en el mañana de nuevo otra vez. Eh, en realidad, nosotros lo que estamos haciendo es un calentamiento hoy con una gran parte muy reducida de lo que son los ahorrantes, de los 2.990 ahorrantes de Muney y compañía, que estamos afectados con unos 300 eh, millones y picos. 3 eh, tres, tres mil, tres mil millones y pico en realidad lo que estamos demostrando las autoridades que deben comenzar un proceso de ver cómo pueden eh, presionar a la familia Munet para que comience a pagar el dinero que ellos tienen de los ahorrantes, cosa que no es legal porque no está regulado ni por la superintendencia de bancos ni por la superintendencia de seguros y nosotros estamos en el aire porque no tenemos quien nos defienda quien nos diga nada y la gente está desesperada ¿Tú crees que es posible que San Francisco de Macorís, desde que se produjo este evento, varios meses atrás, eh, haya gente que no tenga con qué comer, con qué comprar la medicina, de qué vivir? Gente que vendió su casita, su tierrita, su herencia, eh, gente, sus ahorros y todo, su pensión, su pensión y todo. Que con eso mal comían y mal vivían. Y ya mensualmente no están recibiendo ni un centavo. Aquí está, hay, hay un... Una recesión económica de 26 millones de pesos mensuales que circulaban en la mano de todo el mundo, los ahorrantes de Muné. Iban a los colmados de la, de la, y la pulpería de los barrios, a la de los campos, iban a, la, a los supermercados, a los motoconchos, a los taxis, a los frituras, a todo. Y eso no circula mensualmente en Macorís. Tú no viste la Navidad, lo fría que fueron. Doctor, ¿esta marcha hacia dónde va en estos precisos momentos? Ahora terminará en la gobernación provincial. Pero el 26 de febrero. El 26 de febrero, miércoles de ceniza, comenzamos una, una cuaresma, junto con la cuaresma, con un crucis saliendo de aquí del frente de la catedral a las 7 y media de la noche. Todos los ahorrantes que van a venir con una vela en la mano para hacer un recorrido, eh, una ruta de recorrido por las calles principales de San Francisco de Macorís iniciando la cuaresma. Como, modelo, bueno, como modo de sacrificio. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de Luis Smuldock y repetimos, estamos precisamente en vivo, eh, caminando ya por esta calle Colón, casi esquina Mella, de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde cientos de personas se dirigen hacia estos precisos momentos a la gobernación provincial civil Duarte, para exigirle al gobernador eh, habilizar los, los, los trámites sobre este proceso que tiene a cientos y cientos de familias. Repetimos, un amplio cordón militar se ha dado cita a, a, esta, a esta marcha que ha partido desde la oficina central de MUNE-SRL, Gobernación Provincial Civil Duarte. Como pueden observar en las imágenes las personas con pancartas y lanzan consignas en contra de esta compañía MUNE SRL la cual mantiene en una situación difícil a miles de familias de esta región noreste. Vamos a tratar de conversar con una de las personas de Pedro. Buen buen día estamos en vivo para canal 10 de, de Lenor. Su, su visita por acá. Bueno, estamos nuevamente en la calle y vamos a continuar en las calles porque ya se ha demostrado que hay una ev evidente una evidente confabulación de la justicia con los MUNED. Porque ya no es una indolencia de la, de la familia MUNED, es una indolencia de la justicia, que es lo mismo que decir una indolencia del gobierno que está permitiendo que a este pueblo le roben más de 2 mil millones de pesos. Por eso hemos decidido ya lanzarnos a la calle y vamos a continuar en la calle, porque esto está afectando directamente a cientos de familias, está afectando al comercio franco-macorizano y por ello nosotros hemos decidido que no podemos permitir que ese dinero se quede en manos de los munes, porque el pueblo franco-macorizano tiene una historia de defensa de los derechos que le corresponden. Bien, señores, ya estamos llegando a la gobernación civil provincial y ahí pueden observar en, sus, en la pantalla de su televisor cómo eh, el cordón militar policial que está en estos precisos momentos en esta gobernación civil de Duarte. No sabemos si el gobernador provincial eh, Luis Núñez estará conversando con... con estas personas que han venido a protestar en el día de hoy, no sabemos si este mantiene su presencia acá en esta mañana, pero repetimos que cientos y cientos de personas se han dado cita a esta gobernación civil de Duarte en el día de hoy para protestar en contra de... Por acá tenemos a Joel Martínez. Joel, eh, ¿los grupos populares apoyan esta causa? Sí, nosotros hemos formado parte de un comité que han formado los afectados de Munich donde está integrado por algunas instituciones sociales y profesionales de San Francisco Macorís para reparar sus actividades y continuar exigiendo que los, la familia Mune devuelva el dinero a estas personas. Son personas humildes que han trabajado durante muchos años para tener sus ahorros. Sin embargo, una empresa como esta, estafadora, ha venido y se ha robado el dinero. Creo que creemos nosotros que San Francisco Macorís es un pueblo ejemplar y que eh, la historia que ha jugado San Francisco Macorís en esta ocasión también juzgará en este espacio con estos familiares, estas personas que han perdido su dinero. Nosotros vamos a seguir acompañando a estos familiares y exigiendo que desde el gobierno también se tome una posición sobre esta empresa y que se decida de una vez y por todas devolverle el dinero a estas familia que se ve afectada en estos momentos. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Joel Martínez, quien es representante de los grupos populares en esta eh, región de San Francisco de Macorís, y ahí pueden observar cómo las personas han seguido lanzando consignas frente a esta gobernación provincial de Duarte, donde le exigen al gobernador Luis Francisco Núñez Pandaleón eh, que lo reciba una pequeña comisión para tratar de conversar con ellos. Eh, las informaciones que manejamos hasta ahora es que el gobernador provincial eh, Luis Francisco Nuño Pandaleón no se encuentra en esta gobernación eh, provincial de Duarte, por lo que entendemos que no será posible, por lo menos hasta ahora, que sean recibidos esta comisión. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta ciudad del Jaya porque donde esté la noticia, ahí estaremos para mantenerlo bien informado. Hasta el momento es todo lo que tengo por el, por el, por, por el momento. Retorno es con ustedes al estudio. De mañana